Es una entrevista en la que vamos a disfrutar ahora de un tema realmente atrapante, y una historia que atraviesa la vida de cualquier persona. Yo creo que a medida que vaya transcurriendo esta entrevista, vamos a saber y vamos a develar el porqué de esta experiencia tan linda. Así es. Eh, hoy la protagonista, la invitada especial, es la doctora Sara María Guzmán. Ella es trabajadora social. Ella estudió, se formó en filosofía, en, en, en educación, eh, educó, se educó en esto hasta tercer año. Eh, es magíster en ciencias políticas, y, eh, ciencias sociales y políticas, y es doctora en ciencias humanas con especialidad en estudios culturales. Bueno, ¿cómo está? Bienvenida, querida Sara María Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, María Marta, buenos días. Eh, bueno, compartiendo con ustedes mi experiencia, así que bueno, me gusta este, este momento. Hace mucho que no lo hacía hablar sobre mí, sobre mi trabajo. Así que bueno, eh, me parece una buena oportunidad. Claro que sí, Sarita. Eh, no sé si habrás podido escuchar el programa al inicio. Estuvimos hablando de mm, este trabajo tan inmenso y tan poco difundido, más allá que ha tenido el reconocimiento de la universidad, que ha tenido una segunda edición, eh, que ha sido, digamos, localmente bien difundido, pero creo que es, creemos todos acá, que es una, un, un gran aporte a la sociedad, eh, sobre todo la del adulto mayor, para todos, forma parte de la sociedad. Sí, sin duda, y para la ciencia, en el sentido de que eh... Se estudió la vejez, pero la vejez citadina la vejez de la ciudad. Pero no se tenía ningún conocimiento sobre la vejez rural. Y yo estaba estudiando el doctorado y estaba realizando eh, la tesis sobre políticas sociales para la vejez. Y en el marco del doctorado tuve un taller con una argentina que vive en España eh, bueno, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y me preguntó dónde trabajaba, qué hacía y cuál era mi, mi, mi proyecto de tesis. Bueno, le comenté, yo trabajaba en el programa Ahora de los Pueblos de la provincia y mi tesis estaba relacionada a las políticas sociales. Y me dice, qué error, tenés que cambiar, yo ya estaba en... Más o menos en la mitad de la tesis, por decir, uh -huh. había realizado gran parte del estudio de las políticas sociales. sí Entonces me, me, me propone ella modificar, cambiar por la vejez rural, que no hay contribuciones en el mundo, hay muy pocas. Uh -huh. Hay un estudio de una mexicana que hizo en la, que, que trabajó en la Universidad Complutense de Madrid, y otro de Costa Rica, muy pocos trabajos en el mundo sobre la vejez rural. Sí. Entonces, bueno, empecé a, a, a trabajar y yo siempre que iba a los, a, a los pueblos, a pequeños pueblos donde trabajaba con el programa Ahora los Pueblos, me detenía en la vejez y sobre todo este, que se dice, mediante este programa se hizo relevamiento a, a, a todos los mayores que vivían en los pueblos. Entonces se hacía el relevamiento a todos los hogares que incluía, eh, por cierto, algunas incluían mayores. Entonces tenía un, un panorama general de cómo vivían estos mayores y después empecé a profundizar cada vez más, volví a esos pueblos, profundicé cada vez más el estudio en, en lo que refería a las necesidades que, o a las exigencias que tenía el trabajo de tesis doctoral con las revistas en profundidad. Sí. Sarita, eh, hace un momento nos preguntábamos qué tiempo aproximadamente te llevó a hacer este doctorado, esta investigación. Fueron muchos años, no sé, ocho o nueve años. Mm, impresionante. Duda. Empecé Impres a cursar el doctorado en 2005 y terminé en 2013. Este, fueron muchos años, pero el tema de la vejez... Me atraviesa la vida porque yo a los veintipico de años ya empecé a trabajar en PAMI y, y trabajaba con la vejez, cierto, de la ciudad, pero también del campo, porque iba a hacer informes o trabajos eh, esporádicos así en, en, en zonas rurales. Pero vivir, estar, contemplar, eh, eh, ver, eh, analizar. Eh, solamente lo hice en el marco eh, del trabajo del doctorado. Impresionante. Sí, eh, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un saludo. Eh, Víctor, le saludo. Ya, aquí. Víctor, bien, muy bien. Eh, digo yo, eh, en este trabajo de mucho tiempo, eh, en otras culturas, eh, la persona mayor o el anciano se daba mucho, eh, digamos, eh, lo, uno lo puede ver en, en, en una especie de tribus que son siempre consultados porque, claro, sus años llevan a tener una experiencia de vida muy grande. Porque eh, aquí pasa todo lo contrario: es decir, la persona cuando empieza a envejecer y ya, digamos, 75, 80 años, es como que está molestando. Y se lo deja un poco de costado, y no se lo tiene en cuenta. ¿A qué se debe esto? Una, digamos, falta de cultura, eh, poca educación. Sí, mira, pasamos, eh, eh, hay eh, como dos puntos. En estos tiempos postmodernos, en, y en el marco de la sociedad de consumo, la mirada que recae sobre la vejez oscila entre la idealización como momento vital de conquista, de sabiduría, uh -huh. o su evitación como una realidad sociocultural por tratarse de una etapa de declinación y deterioro a la que se huye, a la que no se, por la que no se quiere pasar, o por la que no se quiere hablar, de la que no se quiere hablar. Eh, eh, en estos últimos 50 años, eh, los países empezaron a envejecer, y la preocupación por la vejez aumentó muchísimo. Se empezaron a realizar estudios y nació la ciencia de la gerontología. Y es toda una cosa reciente, ¿cierto? No, eh, sí. Entonces tenemos estas dos miradas, ¿cierto? De, de plenitud, de sabiduría o de evitación, como decíamos, de no querer pasar y, y, y de ver más los problemas que se presentan que las conquistas. Eh, mm. Que, que se presentan también a esta edad, en esta etapa de la vida. Tal cual, tal cual. ¿eh? Sarita, ¿cómo estás? Buen día. Karina, Hola. Rita te saluda. Un gusto. Un gusto escucharte. A mí me queda... Pendiente esto de que decías, la travesía de tu trabajo, de la producción de, de ese libro. Eh, siempre hablan de eh, los, los hijos son como los libros, o los libros son como los hijos. Y cuando uno sac, saca un libro, realmente es una producción de mucho trabajo. Y en ese trabajo, en todo ese tiempo, seguramente quedaron muchas historias y muchas anécdotas que marcaron tu vida. ¿Cuál de esas podrías mencionar alguna, la que vos creas más significativa? Todas han sido increíbles. Cada historia narrada, hice más de 27 entrevistas en profundidad. En el libro están plasmadas las, eh, algunas. Y, y en lo que hacen representaciones sociales de la sociedad sobre la vejez eh, se verifican otras de las 27, eh, estas realizadas, pero las transcripciones son textuales, cómo ellos hablan, como ellos piensan, cómo eh, los hábitos que tienen incorporados, que, eh, que, que pueden manifestarse en su accionar del, del día a día, ¿cierto? porque lo tienen incorporado tanto la familia como el, como el envejeciente, cómo debe ser ese transcurrir por la vejez. Entonces me, eh, me llamaron poderosamente la atención y, y siempre volví del campo conmovida de la realidad, conmovida de la situación por la que atravesaron, no solamente, no, no en esta etapa de la vida, porque eh, de, en lo rural la etapa de la vida es muy significativa y de mucha importancia, sino por lo que atravesaron en, las, en etapas anteriores, como la vejez y la adultez, eh, y el rol tan importante de la mujer, la mujer eh, tiene un protagonismo en la familia, son matriarcados, eh, donde la mujer es, eh, tiene un accionar gigantesco, porque hace de hombre, el hombre sale, el hombre está en la calle, está en el campo, trabaja afuera, la mujer recoge el agua desde temprano, que brinda el desayuno, su mate cocido, los ricos salen, todos trabajan, todos aportan, a la noche tejen, cuidan los animales, buscan leña, o sea, la, la actividad es tan inmensa eh, que, que cabe destacar, eh, cabe destacarla particularmente, ¿no? La, la, el accionar de la mujer es inmenso. Y tanto es así que, que parecía un estudio de género porque a la, a la vivienda donde yo iba a realizar y me decían, me señalaban desde las cabinas telefónicas o, o la policía o los, o los lugares a donde yo recurría público para que me señalaran a dónde había adultos mayores en el pueblo, llegaba y siempre había personas eh, mayores y eran todas mujeres. Los hombres... Eh, no estaban. Me, me costó encontrar hombres mayores. Tengo dos entrevistas a hombres mayores. Toda la, todas las otras son de mujeres. ¿Cuántas entrevistas más o menos tenés, Sarita? Eh, en profundidad hice 27 entrevistas. Y, y, y entrevisté, vi 101 personas en los pequeños pueblos. 101 mayores existen, eh, eh, existían en ese momento en todos los pueblos que yo eh, trabajé. En cuando hablas padres, de... Fueron varios. Cuando hablas de mayores, Sarita, eh, tu estudias mayores de 80 años, ¿así oh, es? No, de 60 años. 60. Mayores de 60 años ah. en los pueblos son considerados mayores. Y cómo me di cuenta de esto, porque yo preguntaba ¿a dónde vive un mayor, a dónde vive una persona mayor, y me señalaban la casa aquella que está allá en tal situación. Llegaba, por ejemplo, tenía 60 años. Pero ellos, eh, la gente considera mayor a partir de esa edad. Pero sí, sí. Hay, una, hay una diferenciación entre el mayor y la ancianidad. La ancianidad eh, eh, transcurre en este periodo de envejecimiento, pero más o menos a los 80 años. Ellos van modificando el trabajo y se trabaja hasta que mueren se trabaja toda la vida pero eh, no es que con la jubilación se deje de trabajar se trabaja toda la vida nada más que el trabajo se va modificando y ellos van buscando eh, y haciéndose de herramientas para poder sobrevivir eh, eh, en, en estas condiciones tan adversas como es el campo porque uh -huh. existe el, el desnivel el agua lejos el frío extremo bueno, condiciones muy difíciles y ellos sí. con mucha inteligencia eh, eh, adoptan, por decirlo de alguna manera, a un niño al que llaman el criadito, que es de la abuela, para poder eh, que los ayuda a, so, a, a sobrevivir en este campo, ¿cierto? Muchas veces los hijos se van, los nietos están, las familias son ampliadas pero hay uno que pertenece a la abuela, tal vez sea un nieto o, o otra persona, que ella lo adopta como el criadito, es una institución social, el sí. criadito uh -huh. eh, en el campo, ese es el criado de la abuela, el mimado a su vez de la abuela, tiene un peso eh, increíble con respecto a todos los otros nietos, a, a, o a la, todos los hijos, a los allegados, el criadito es una institución social en los pueblos. O sea que estas son peculiaridades eh, que encontré en este contexto. Creo que la vejez fue estudiada muy, eh, por muchos autores eh, en, en el campo de la ciudad. Pero lo novedoso eh, de este trabajo es el contexto al que, se refiere, al que me refiero, ¿cierto? que es el sociocultural de la ruralidad. Uh -huh, eh, eh, aborda la investigación de la vejez rural eh, confirmando que los supuestos teóricos provistos por la teoría o el paradigma del curso de la vida son así, nada más que hay una variación de las eh, etapas en, en las que se accede a la vejez o se transcurre de determinada manera o con características diferentes. En las poblaciones estas rurales, la vejez tiene una, eh, tiene una preponderancia con respecto a todas las otras edades, muy al contrario de lo que pasa en las ciudades, cierto que se descarta la vejez, que se descarta la persona mayor, allá es cuidado, es respetado, es venerado, bendice a la gente que se acerca, cada persona del pueblo se acerca, para que le dé la bendición, para llevarle un regalo, el dulcecito, el pan que hizo. O sea, todo el mundo está pendiente de las personas. Uh -huh. Sarita, eh, me gustaría que compartamos ahora con, todo, con toda la gente, que, los amigos que nos están escuchando, con el equipo, me gustaría que compartamos un pequeño video que nos ha regalado eh, la doctora Susana Torres, que nos está acompañando desde La Habana, Cuba, y eh, con, una de, con una señora hermosa, Felicita se llama, eh, nos han mandado un video especialmente para esto, y me gustaría que puedas eh, compartirlo, verlo también. Eh, ah, bueno, yo te lo voy a mandar a vos por WhatsApp, porque no lo vas a poder ver con los demás, pero sí vas a poder escucharla. Y eh, me gustaría que puedas darnos la apreciación y comparación, por ahí sirve para esto también. ¿Sí? Perfecto, Vamos. pero antes quiero mostrarte la sí. tapa del libro. Sí. No sé si la llegas a ver. A ver él, ¿sí? ¿sí? Es una persona mayor. Esta foto es ah. de la señora Simona Delgado, que es la tapa del libro. Es a ver, acción. ponelo, fíjate, está ahí ahí ahí, sí. ahí. ahí, ahí, ahí. ahí. Ahí está. Bueno, Ahí está. Es una persona mayor, anciana, eh, de un pueblo del Durazno, de Belén, que yo la encontré en corral quemado, porque cuando ya son muy grandes se trasladan a, a pueblos más grandes donde viven los hijos para ser cuidados, ya cuando ya, no, ya es interna la ancianidad. Perfecto. Entonces, no se ven los cabellos, siempre están así con, con este pañuelo por el sol. Y esas arruguitas que no ah. se disimulan, por el contrario, porque esas arruguitas muestran la vida que tuvo, muestra eh, su trabajo, eh, y, y bueno, y le da, que le da prestigio, que le da un realce eh, en, en, en los distintos sectores etarios de, de la sociedad. Sí. ¿No? Bueno, Sari, mira, son las 11 y 28 minutos ya, es como que ya tendríamos que cerrar esta entrevista, pero quiero que, que compartamos este video para que después haga el cierre final, después de ver este, este, este mensaje que nos regala la gente desde Cuba, ¿sí? Hola Martica, ¿cómo estás? Aquí.